Exportar PNG desde Photoshop es muy sencillo. Con la imagen activa vamos a trabajar con la herramienta de mover y desde, desde una esquina clic y arrastro hasta abrir el nuevo documento o hasta que se haga visible el nuevo, el nuevo documento y soltamos la imagen. Vamos a presionar control T en este momento. Vamos a asegurarnos que arriba en el panel de control esté activo la cadenita y al lado donde dice seleccionar la escala vertical clic y arrastrar hacia la izquierda para que se achique esta imagen. Vamos a dar un clic en enter para aceptar los cambios. Debajo de la herramienta del rectángulo tenemos la herramienta del marco elíptico y con shift, clic y arrastrar vamos a crear un círculo. Pero si quieres reposicionarlo sobre la mesa de trabajo, automáticamente presiona la barra espaciadora para moverlo por el documento, sin dejar de presionar shift. Soltamos el mouse y después el teclado. Activamos el panel de capas. Si no está activo, presiona F7 en el teclado. Abajo, en la parte inferior, donde está FX, al lado está la máscara de capa, vas a dar un clic, vas a ocultar el fondo, te vas a archivo, vamos a exportar, guardar para la web. En el panel que se nos acaba de desplegar, cerciérate que esté en PNG24, vamos a dar clic en guardar y aquí le vamos a dar un nombre, por ejemplo, reunión. Vamos a elegir clic en guardar y eso es todo.